O es, sea, es, es, este, es, el, el trasiego, el tráfico de personas ha sido, ha disminuido, han cambiado alguna, algunas estrategias, estrategias? que se dedican a eso. Ya lo están haciendo de otra manera, uno, dos, tres. ¿Qué modos están utilizando? Pues el que disminuye el, el, el flujo migratorio, o sea... Si antes traían a lo mejor en un camión, ahorita lo traen en, un, en una camioneta, en un vehículo, en un automóvil. Ahora, buscan la forma. ¿Están utilizando Uber este, para poder este, viajar a la ciudad de Todo tipo de vehículos. Automóviles, camionetas, todo tipo de vehículos. Y dejaron de pasar bien? por la zona urbana, están pasando por las brechas, por, por... caminos... O... Pues buscan caminos, buscan caminos alternos. Muy bien. Ya, ya la ciudad ya prácticamente ya no, por carreteras transitadas ya difícilmente se dan eh, eh.